Hola, yo soy Oscar Gallo y en este video daremos unas ideas básicas sobre UX En un par de minutos veremos qué es el diseño de UX, qué no es y para qué sirve Para terminar haremos un repaso rápido del proceso de diseño de UX Empecemos El término UX se usa en el mundo de diseño web y de aplicaciones desde 1995 UX significa experiencia de usuario o diseño de experiencia de usuario Cada trabajo de diseño gráfico o web se puede traducir en una necesidad Y la necesidad de nuestro cliente no es más que un problema de negocio Entonces trabajamos para resolver el problema de nuestro cliente Pero también queremos hacer algo intuitivo y amigable con el usuario porque nuestro cliente también quiere resolver un problema del usuario final y si el usuario no está satisfecho, tanto cliente como diseñador fracasaron el diseño de interfaces conocido como UI no es lo mismo que UX diseñar una UI se trata más de diseñar lo que el usuario ve, oye y siente tampoco se puede equiparar el diseño de UX con la dirección de arte el valor de la obra de arte se mide de forma subjetiva, al gusto del cliente El valor del trabajo de diseño se mide con el cumplimiento de objetivos Por eso un diseñador a veces tiene que dejar de lado su gusto para hacer su tarea Al pensar en UX, pensamos en razón de propósito y funcionalidad Debemos pensar más allá del lienzo de la interfaz y de nuestro propio gusto estético Uno de los objetivos de diseño de UX es guiar al usuario a cumplir una acción Este producto debe ser placentero y fácil tanto en el aprendizaje como en el uso cotidiano Y en consecuencia el usuario no tendrá problemas en hacer lo que necesitamos Esto puede ser comprar un producto, agendar una cita o suscribirse a un canal Para cada interacción que necesitemos tomaremos alguna medida en particular la más básica y general es ayudar al usuario a ubicarse y a encontrar lo que busca Mientras más pronto consiga lo que quiere, mejor será su experiencia con la marca Al final todos en la cadena quedamos satisfechos y contentos Para hacer diseño de UX hace falta observar, ensayar, mejorar y repetir Toma nota de todo lo bueno y lo malo de tu diseño actual y de la competencia Observa cómo actúa el usuario con tu diseño en su entorno habitual Trabaja prototipos en papel, ponlos a prueba con gente y mejoralos una y otra vez No lo olvides, enfócate solo en las mejoras que contribuyan a tu objetivo Mientras más refines tus ideas, empieza a trasladarlas a digital y sigue prototipando Consulta guías de usabilidad ya publicadas para afianzar tu propuesta Aún en el diseño final, vas a encontrar oportunidades para mejorar tu producto Como podemos ver, el proceso de diseño de UX puede volverse cíclico y hasta infinito Lo mejor es concentrarnos en resolver problemas específicos Una vez corregidos, podemos dar por concluido el ciclo y entregar el diseño Recuerden, todo es perfectible y al final siempre trabajamos para el usuario